dron hace varios días que no que no hacemos un videito así pero bueno estábamos esperando esto tu drone, dejo ahí mini 2 eh, esto es vamos tenemos muchas cosas de que hablar dado que Llevo meses volando eh, Mini y llevo años volando DJI, por lo cual eso me da lo que se llama experiencia. He tenido muchos problemas en mi zona europea española con las señales de Wi-Fi, mucha interferencia, muchos dramas con las app, muchas desconexiones nos pasó aquello de la pantalla verde, que están los vídeos puestos, nos pasó lo de que se congelara la imagen, nos pasó de que el dron vuelva con un eh, Tujón, pero no nos no avise y no saber lo que está pasando, están todos los vídeos ahí colgados con todos los temas, los comentarios de la gente, tanto de los suscriptores como los que no, porque saben que yo tiro mucho de, de Facebook, entonces eh, tengo un porcentaje enorme de instagram también y bueno eh, le pasa cosas a toda la gente con, con DJI siempre con temas similares, los problemas siempre son de la aplicación cuando hay una actualización los problemas siempre son eh, del mismo estilo ¿no? es muy difícil que se pierda uno de estos, pese a que hay gente que lo ha perdido a veces es culpa del usuario, no siempre es culpa de la marca ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Una vez dije, ah, no marqué el punto de, de retorno. Oh, y tenía el dron encima de un campo de golf a tomar por culo. Y se me da por apretar el punto allí donde estaba el dron. Fue con un spark. Y no se me desconecta en ese preciso momento. Está el video también colgado del spark. Y casi me baja el dron en cualquier sitio. O sea, en cualquier sitio. No fue culpa del dron, fue culpa mía. Yo le di para que bajara ahí. Fue la orden que le di. Y increíble vamos a ver este chiquitín eh, los cambios que hay bueno eh, ya saben cuáles son cambia el sistema de señal vale lo pone en la caja porque si ustedes quieren ver los datos aquí te pone ultra light guardable pa, pa pa 31 minutos de fly. la batería del mini normal mini 1 digamos mini vale para el mini y mini 2 la batería del mini duraba 30 minutos este dura 31 es una batería que le han hecho unas variaciones y tiene un poco más de potencia en este dron, lo cual le da más velocidad a los motores. Y el cambio drástico, digamos, es el tema de señal que deja de ser wifi para hacer el OcuSync. Lo voy a escribir porque todos dicen en los videos OcuSync, y claro, el que está escuchando no entiende un pedo. Y luego lo pondré escrito que es el 2.0. Y se supone que mejora muchísimo, ¿no? Este dron dice... Dice DJI que llega a 10 kilómetros de distancia en FCC. Saben que mis drones siempre los paso en FCC, no para saltarme la ley, sino para tener mejor seguridad de vuelo, que es lo que no entienden las autoridades de este país. Y cuando hacen las normas europeas no terminan de entender que si un dron se desconecta a los 60 metros es un caos. vale. Entonces tiene que tener la señal máxima, no la mínima. Vos no le podés dar a un objeto que está en vuelo la señal mínima, es una tontería. Bueno, no hay forma de hacérselos entender, así que, eh, bueno. Hubo un pequeño tema con este dron, eh, el que tenía que venir era el de More to Fly, ¿vale? Pero bueno, me enviaron este, que se agradece muchísimo, se lo agradezco a la gente de DJI y vamos a ver que esto es espectacular. Este dron es espectacular, vamos a activar la camarita. Como viene presentado este dron es increíble, yo voy a ir sacando fotos para las redes sociales, para Telegram, para Instagram, para Facebook, para mis páginas, así vamos... Eh, voy completando, porque una vez que desarme todo, el Mold Combo viene con una abrazadera para las hélices, ...para poder guardarlo y llevarlo, etcétera... ...este no lo trae... ...porque claro, como es el pack más económico... ...viene con lo básico... ...una lástima, porque la verdad que bueno... ...podrían, sí que... ...también, ¿no? ...para la gente que no se puede dar el lujo de gastarse 200 euros más... ...pongamos que este drone está en 458, 460 euros... ...y el More Combo pasa casi a 600, ¿vale? ...entonces claro, es una diferencia... Eh, pero bueno yo creo que se podría ser un poquito más generoso con la gente que no llega ¿no? porque el que no llega es porque verdaderamente no llega si no tú lo compras igual y nada vamos a ver qué trae por aquí Uf, tenemos cable más cable los que en su definición eran los OT, OTG casi digo otra cosa Vale, trae cables, ahora vienen todos con eh, micro y tipo C o clase C, que se agradece. Lo típico, eh, las hélices, muy bien empaquetadas, por si las tendríamos que cambiar. Y bueno, después de un tema de demandas, eh, DJI tuvo que pasar, el Spark era fabuloso, las hélices se ponían, no sé si alguno ha tenido Spark. Hacías presión, girabas y quedaban, ahora van con destornillador y tornillo. Y bueno, son las, las diferencias que, que se han ido dando en, con el tiempo. El manual, que ya lo veré después por si dijera algo que no sé. Siempre hay que leer los manuales, aunque se piensen que se saben todo. Es bueno leer, leer un poquito los manuales. Por si dijera alguna cosa que te has olvidado o que, o que desconoces, ¿no? es formidable, Hay un, un cambio, los cambios más grandes en este drone son el mando sin duda, deja de ser el mando Spark, el mando Mavic, el mando Mini, para ser un mando distinto, un mando para mí mucho más, mucho más bonito, de mucho mejor calidad, y como vengo del Phantom, ¿vale? yo lo primero de J.I. Que, que he tenido, como mucho porque era lo que había, es el Phantom el Phantom, el terminal iba de la parte superior, luego hicieron los, todos los drones en la parte inferior pero a mí me gusta mucho más en la parte superior, tanto por costumbre como algo que vos lo estás viendo aquí no aquí abajo, es distinto, el mando es sustancialmente distinto, ya lo pueden ver Tenemos algunas diferencias notables en, en este drone, una es el mando El mando es impresionante, tiene aquí un botón que para, para programar las funciones Generalmente lo utilizamos los que tenemos cierta experiencia y cierto tiempo en esto En hacer que el gimbal baje de forma abrupta digamos a modo cenital ¿vale? Y que suba, para así tenerlo, tenerlo controlado eh, varias cosas que hizo este drone, si está en un modo quick shot. Este botón eh, pone return to home, además es de pausa, se puede dejar presionado para pausar el modo. Si estamos haciendo un modo no sé, espiral y vemos que el drone va a chocar con algo, de aquí se podría cortar sin necesidad de ir al terminal. Vamos al botón y desde el mando se puede hacer. Luego cambiamos a video y foto desde el botón derecho. ...superior y con el botón de atrás hacemos o foto o video... ...según estemos, que también es bastante interesante... ...bueno, el giro del gimbal como siempre... ...y algo que cambia muchísimo, este mando es increíble lo que es la calidad... ...se siente en la mano lo que es la calidad... ...lo que cambia muchísimo es el sistema de antenas... ...porque deja de tener antena, como eran las dos antenitas... ...y lo que hace de antena es todo este sistema... Que también es para el soporte del teléfono. Viene el cable aquí dentro, ¿vale? Tenemos aquí un cable que es el que va a conectar con, con nuestro terminal. Y poco más en cuanto al mando. Está formidable, formidable verdaderamente. Tiene las almohadillas para apoyar el terminal. Tiene aquí el modo cine que es el que más utilizo yo. El modo Sport, que es el que menos utiliza, y el normal. Eh, tiene una batería que dura muchísimo más que todos los mandos que he tenido. Eh, y trae aquí abajo, que también es algo que cuando andas con las mochilas, como la valija del Spark o la del Mini, no es necesario. Pero aquí sí que es bastante útil poder quitar los sticks del mando, que vienen aquí abajo. Es interesante, ¿por qué? Porque te queda un mando plano que vos lo podés guardar en cualquier lado. En este caso, que no viene un bolso para transportarlo o lo que sea, es mucho mejor para salvaguardar los sticks poder meterlos dentro del propio mando o donde tengan una bolsita donde guarden 4 o 5 cosas. Si van a llevar las hélices y tornillos y eso, lo llevan aquí, eh... Se agradece mucho poder desarmar el mando in inmediatamente así. Guardan los stick aquí. Y la verdad que te queda un mando plano para poder almacenar, ¿no? Guardarlo sin tener inconvenientes. Eh, mi mano izquierda, pese a que soy ambidiestro para disparar. A veces me para los detalles. Eh, uf, este dron está increíble. Luego tenemos el dron que es igual. Es el mismo dron que el, que el Mini. Vamos a poner esto de lado. Bueno, con todas sus, sus etiquetas, con todo. Quitamos los protectores de seguridad. Quitamos los protectores de hélice. Siempre con mucho cuidado. Ahí viene todo muy bien puesto. ¿eh? Es todo básico para, para poder quitarlo fácilmente. Pero bueno... A veces la gente con menos experiencia haces algún movimiento cuando querés desembalar algo y te lo cargas. Entonces con cuidado de hacer las cosas. Eh, ahora que tenemos sueltas las hélices podemos abrirlo. Es una seda. Está pasando en el R 2 que este movimiento que voy a hacer ahora se están cargando las patas. Entonces tener cuidado aunque en el mini no es algo normal que se dañen pero se están partiendo y están apareciendo grietas así que tener cuidado su batería que con una pequeña presión tiene un clic debajo vale en este dron no tenemos cargador <coughs> perdón es el modo básico eh, entonces lo vamos a cargar directamente de aquí una cosa importante que les voy a dejar aquí el video es que miren qué tarjeta micro sd llevan tanto cámaras como drones para grabar en 4k porque una de las historias que van a tener es que le van a poner cualquier tarjeta micro SD y no van a poder tener buenos videos, buena transferencia, incluso se les van a pausar o se les van a detener los videos. Es muy importante que miren este video mío, donde les voy a mostrar la tarjeta micro SD que necesita este drone, ¿vale? que necesita esta GoPro, que necesita la Fimi Pan, ¿vale? Son todo artefactos que necesitan cierta potencia y cierta velocidad de transferencia de datos. Prestar mucha atención. Se gastaron lo que sea en un dron y quieren escatimar en la microSD. Yo entiendo que hay gente que no tiene dinero. Yo en este momento necesito 60 euros de microSD. Es que no los tengo. Entonces, ¿qué hago? ¿Saco de una, pongo en otra, pago de para allá...? lo que hay que hacer siempre que cambien, por ejemplo, si saco la micro SD de la GoPro al dron es eh, formatear. Lo primero que hay que hacer es formatear el, la tarjeta micro SD para que se amolde al artefacto, ¿vale? GoPro, apágate. Vale, eso por un lado. Estoy medio... Osvaldo... Estoy medio de seco, eh Una mesita Bueno, eh, juguito exprimido, ya Sabes que me da dolor de cabeza, no? Viste mi, mis videos, no? A mí esto... Me da un poquito de dolor de cabeza Entonces le pongo vodka Y mantengo todo lo natural de, del jugo de naranja Del zumo exprimido Vale, la vitamina C, los carotenos, todo, pero eh, lo que me evito es el dolor de cabeza con un, tsk, toque, un toque de vodka, que nunca está de más porque mantiene la vitamina, ya te digo, yo lo tengo comprobado. Mantenemos la vitamina, se hace como así porque es un vodka que se tiñe con cáscara de patata, esto es muy inglés, Madre mía, ¿eh? te digo que es como un postre, es como un postre, es formidable, así que nada, tu dron. los temas de este dron, bueno, el Ocusim supuestamente me va a dar mucho más control de señal en este dron. lo voy a salir a volar y lo vamos a ver, vamos a cargar a full la batería, viene con pequeñas cargas, vamos a cargar a full el mando, eh, en este caso no trae cargador, o sea que vamos a tener que usar el cargador de uno de nuestros teléfonos Y hay un tema con las baterías y los cargadores, no poner cargadores extremadamente veloces Y mirar un poquito en el momento que adquieran cualquier artefacto, qué cargador va de 3 amperios, de 2 amperios, de 1 amperio en este caso yo utilizaba D3 y me iba formidablemente bien, pero en este momento eh, no veo que esto traiga un cargador. Entonces, veamos qué más tiene. Veamos. Entonces, eh, bueno, lo que vamos a hacer es buscar un cargador que vaya de acorde con, con este sistema. A ver aquí por las dudas ¿no? porque yo ya les digo, ni miré nada ni, ni sé absolutamente nada sobre esto, no sé si trae algo más aquí, no. Bueno, ya sabemos que viene sin cargador, yo no sabía que venía sin cargador, ¿eh? me acabo de enterar, para que vean que soy un usuario como cualquiera de ustedes que está allí, que se acaba de comprar el, el, el drone o lo acaba de adquirir, en mi caso me lo envían porque bueno, llevo años con esto y llevo años ya digo con DJI, le doy las gracias a DJI. Y poco más Vamos a probar el vuelo Vamos a probar la PP Yo como lo paso a FCC No he visto nada Voy a intentar pasarlo a FCC De la misma manera que el Mini De la misma manera que el Spark y que el Phantom No, porque eso se hacía de diferente manera Saben que yo tenía el Spark modificado Por la Assistant 2 en el PC En este caso es distinto Esto se hace tapando el dron Despegándolo, enchufando el cable Unas historias de un protocolo y a ver cómo viene de batería. Muerto. Hay que cargarla entera. Bueno, la vamos a poner a cargar. Lo que decía, yo estoy con la aplicación 1.1.2, pero seguramente para el Mini 2 la voy a tener que actualizar. Entonces actualizaré la aplicación. Veremos el drone, el mando, el vuelo. Y después también haré unas capturas de pantalla, grabaré la pantalla y veremos cómo va la aplicación y las diferentes funciones que tiene varía muchísimo con el mini eh, tenemos diferentes exposiciones, tenemos seguimiento, tenemos un montón de cosas al tener una cámara 4K también hay variaciones este es un dron de 100 megabytes eh, por segundo antes teníamos 24 cuando hacíamos la grabación y la pasábamos al ordenador empezaba a haber variaciones de bytes de bits como quieran decirle kb que hay que multiplicarlo eh, esto tiene, vamos Deben ser unas imágenes espectaculares ¿Qué pasa con el 4K? No todo el mundo puede gestionar 4K Yo por ejemplo tuve el mejor día de captación de video espectacular vale En el mar con un día increíble de luz y todo Y cuando lo quise pasar a YouTube fue un desastre Lo hice mal, admito me va el video cortado, me iba a mi cortado y no sabía si era cortado por, el, por la, los parámetros y por las propiedades del video o por mi internet, entonces consulté a mis seguidores y me dicen, no, yo lo veo cortado, yo lo veo cortado hablé con Caos Spark, que es con el que estamos ahí, yo tengo el, el Adobe Pro, pero me faltan funciones lo actualicé ayer y me siguen faltando funciones, entonces lo voy a tener que... Eh, bueno... Hacer lo que hago yo en el ordenador como siempre Y ver eh, De ponerlo completo con todas las funciones Para poder rescalar los vídeos Los que tengo en drones que no son 4K y en este momento no tendría ese problema Pero saben que siempre baja un, un pelín la calidad Y son vídeos muy pesados Entonces vos no quieras Con el Magic Mini va sobrado Podés hacer vídeos espectaculares Es mejor un individuo que sepa editar con un dron 1080, ¿vale? a un individuo que no sepa editar con un dron a 4K, a 6K, de un Evo, de un Skido, lo que sea, ¿vale? ahora están viniendo 8K, hay drones profesionales con unas cámaras brutales pero si no sabes gestionarlo o no tenés un equipo que lo gestione yo para gestionar eh, 4K en mi ordenador que es menos que un i3 me lleva horas, ustedes ven un video mío y se piensan que lo hago en 5 minutos y que es mediocre y lleva 8 horas de trabajo más las horas de subida tengo videos que han llevado 16 horas de trabajo entre filmar, descargar, editar y subir o sea, lo que estamos aquí no es que estamos de vacaciones ¿vale? mi canal además no está monetizado a mí nadie me está pagando por esto yo lo único que doy es la información y mis conocimientos ¿Me puedo equivocar en algo? Claro. Me dicen, mira, esto que dijiste no es así. Bueno, lo escribimos y lo ponemos como es. Pero básicamente estamos en esto. Vamos a hacer unas fotitos para Instagram. Aquí, aquí, aquí, aquí. Na, na, na, na. Y vamos a ponernos a cargar este, este dron y vamos a volarlo. Espero no tener problemas de señal. Yo ya sé que en mi zona tengo problemas de señal entonces Ya sé que en mi zona tenemos problemas de señal, entonces, eh, bueno, yo espero, espero. No es que tenga dudas de que esto sea de calidad ni nada, obviamente, esto es calidad pura. El tema es que yo sé que la señal en mi zona, eh, ¿qué pasa? Es una zona high class donde la gente tiene muchísimo, muchísimo. Eh, cámaras, portátiles, teléfonos eh, En el vehículo tienen señal eh, wifi para las comunicaciones Tienen bueno los coches, la moto, el costo Todo funciona a 2.4 hercios de wifi Entonces en esta zona el wifi era un caos Yo tenía que no solo pasar a FCC Sino que volar en 5.8 y con antena Yagi Para más o menos controlarlo creo que no he superado, pedí permiso un día inclusive, pedí los permisos para hacer 800 metros o algo así, que era ir hasta lo de un amigo y hacer una tontería y ni siquiera llegué, o sea, el permiso me lo tuve que pasar por ahí y no llegué a lo de mi amigo a hacer lo que queríamos hacer, o sea que ya les digo que es bastante complicada mi zona, me tendría que alejar ahora con el confinamiento, es imposible, pero bueno, ya les digo, Estoy con esto fascinado, este mando me encanta. Antes de hablar de todo esto, por eso no quiero darles datos técnicos porque lo voy a probar. Ya saben que yo vuelo las cosas, ¿vale? Tengo 40 drones volados. Ahora voy a agregar este también eh, a la lista. Y me gusta probar y decir las cosas y lo que me pasa. Yo nunca escondo lo que me pasa. Ya pueden ver mi video, saben cuando se corta la señal. Cuando va mal, cuando el app me está jodiendo, cuando se me pone la pantalla verde... Cuando pierdo el dron, o sea, todas las cosas como son... Tal cual me pasan a mí, la experiencia pura de tu dron para todos ustedes... Les pasó en Colombia, les pasó en Perú, les pasó en México... Se les ponían las pantallas verdes con el Mavic Mini, no sabían lo que estaba pasando... Yo llegué a pensar que era mi teléfono... Estaba amargadísimo, Si hizo una actualización lo solucionamos... Desinstalé, instalé aplicaciones... Cuando se les cara mucho, se los digo, el teléfono a veces está muy cargado en caché, ¿vale? Entonces lo que hacen es vaciar el caché, limpiarlo un poquito para que vaya mejor, porque esa transferencia de datos está yendo a, a zonas del teléfono que le hacen ocupar la memoria RAM. Tener teléfonos con buena memoria, ¿vale? No memoria de, de guardado, sino memoria RAM de procesador bueno. Yo siempre estoy de uno... ...con 8 en adelante, teléfonos con menos no sirven... ...porque siempre vas a terminar teniendo un problema... ...tengo un Xiaomi Redmi Note 9, vale que es bastante económico... ...porque si van a Samsung, van a... ...bueno, estoy diciendo marcas, perdón... ...si van a teléfonos les cuestan 500, 600 euros un teléfono... ...entonces para me quiero ir de vacaciones a hacer cuatro fotos... ...antes iba con esta cámara que me costaba 50 euros... ...y ahora me llevo 1000 euros de equipo... ...o sea, no seamos consumistas... ...podemos comprar un teléfono barato que es buenísimo, yo pasé el Xiaomi Redmi Note 5, volé todos los drones, el 7, este 9 y vi que estaba en oferta, porque el Xiaomi me envía las cosas, aunque todavía no hemos afinado el tema marketing, eh, estaba el 9S o había un modelo 9 que estaba en oferta, que es buenísimo, tenemos que empezar a buscar además 5G, 5G de señal wifi, que puedan volar en 5G, son casi todos los de ahora, o sea, no van a tener inconveniente. Inclusive si se compran un dron barato, y me está mandando dos SG-108. Necesitas tener un teléfono que tenga el señal de 5 eh, Wi-Fi, ¿vale? Entonces, eh, nada, por ahí estoy. Creo que el jugo de naranja. La vitamina C me está pegando. Siento que tengo la cabeza como embotada, así que tu dron. Bueno, Osvaldo, ¿cómo crees que ha salido esto? Bien, ¿eh? Todo montadito lindo. Saqué unas fotos para Instagram. Eh, este drone me encanta. ¿Viste el mando lo que es? El mando este es alucinante. No veo la hora de, de ponerme a volar. Ahora lo voy a cargar. No sé, no trae cargador. Hay que tener cuidado con las baterías para salvaguardarlas, ¿viste? Servirme una copita que me está temblando el pulso, por favor. Eh, un un 80-20. Un y viste como eso falta, a veces es un poco complicado todo, pedí el… bueno, hicimos unas tratativas, llegó el, el Mavic Mini 2 versión estándar y no, no caminó, me daba fallo 30224, hubo un problema en el firmware y no había forma, lo actualizaba y me seguía diciendo que lo tenía que actualizar y cuando iba a buscar las actualizaciones no estaba que en ese entonces, fue la semana pasada, era la .1.2.4 he visto que está a la 5 he escrito, a dejarte ahí y me decían actualiza, actualiza y, y nada, actualicé, claro Este es un toque de whisky. ¿Y como es? Y nada, no había forma, no podía volar. Lo hice, lo saqué, desinstalé todo, hice todo lo que hay que hacer siempre, ¿no? Desinstalar todo, instalar de vuelta, limpié todo, el IMAP, todo, fui a archivos y quité todo lo que la dejó traer del teléfono. Y nada, no pude volar. Así que... Pedí un cambio. Hablé con el departamento de marketing debo agradecer también a tiendas como Mediamar que me han atendido muy bien aunque aquí en España saben que no que las empresas no no están por ello, no, no se dan cuenta del potencial que tienen los canales de YouTube no es mío, que es un canal pequeño pero sí que hay un John Connor, tu drone bueno y ahora estamos con el More Combo, Mavic Mini 2. Vamos a ver si no hubiera problemas de, de firmware. Vamos a ver qué trae esta cajita. Tiene muy buena pinta, compacta pero pesada. Y a ver qué es lo que encontramos aquí. He encontrado poca gente con ese fallo. He hablado con todos los youtubers. Leo dijo que no, Orcon dijo que no, el otro dijo que no, Félix dijo que no. A ninguno le había pasado... Quizás justo yo me topé con la época en que la, la aplicación estaba con algún cambio. Porque en DJI me dijeron, no, los ingenieros lo están analizando, no sé cuánto. No sé, pero me tocó a mí como siempre. Llegó el Mini y no pude hacer nada. Este viene mucho más completo. El, vi, el primer video que, que vieron aquí mismo, detrás de este, era del, de la versión estándar. Esta es la Morcombo. Viene con un bolso, la verdad que muy, pero que muy bueno. El bolso es brutal. Eh, vamos a ver si esto graba también. Eh. Aunque la mesa se mueve, pero bueno, para ir haciendo después lo editaré. Un bolso distinto. Lo hicieron como más cheto, más pijo, como dicen en España. Eh, la verdad que es espectacular, ¿eh? abrimos el bolsito y bueno, esto es otro nivel, ¿eh? es otro nivel, vale, Puesto un poco abrirlo, no pasa nada, tenemos el, el mando, el mando de este dron es increíble, volvemos a, al mando con el terminal, eh, la parte superior como era en Phantom, yo cuando me pasé el tema Mavic me volví loco porque me incomoda muchísimo tener como el teléfono colgando allí debajo. Tenés que bajar mucho la vista, ¿vale? Tú estás con el mando y el teléfono acá abajo no es lo mismo. Bueno, tenemos al pequeñito, que está impecable. Después siempre chequear que no se abre porque lamentablemente eh, hay gente que piensa que en su lugar son los más inteligentes y todo el mundo, ¿vale? Somos todos tontos. Entonces, ¿qué hacen? Van drones de vuelta a fábrica, de vuelta a la firma, de vuelta a la tienda, le pegan las etiquetas y te lo venden de vuelta. Eso se llama refurbisher y queda registrado, pero la gente no lo analiza. Y tú compras un dron como si fuera nuevo y no es nuevo, ¿vale? Es refurbisher. O sea que nada, bueno, los manuales, el, las baterías con sus cables buenísimo, ya saben que viene en clase C, su cargador, siempre cargar con el cargador de DJI, que por algo tiene este cargador, esto ya está estudiado en origen, la base de las baterías, ¿vale? Todo en orden, a ver si vienen con algo de carga, ¿no? Vienen totalmente muertas, a veces venían con carga, no sé por qué, todo lo que he chequeado últimamente de drones de, de marca, ¿no? De calidad, ¿no? Esos drones tipo de juguetes que hay por ahí. Eh... Vienen todos con, con poca carga, no me pregunten por qué. Aquí está la cajita, ¿vale? Vienen acá todos los, los lo necesario. El dron este, lo bueno que tiene de la versión que vimos anteriormente en este mismo video con esta, es que trae la seguridad para las hélices. Que es buenísimo porque es mucho más cómodo. A mí las hélices se me van, bailan. Y así está mucho mejor. Eh, no me voy a extender con esto porque ya vieron todo lo mismo en el otro video, ¿vale? Eh, bueno, yo lo que voy a hacer ahora, corto, voy a ver si van bien las aplicaciones, voy a grabar la pantalla y lo voy a subir en caso de que no hubiera problema o en caso de que sí hubiera problemas. Eh, esperemos que no, voy a cargar, bueno, esto lo dejo aquí, voy a cargar las baterías porque esto, es, ah, este en el mando sí que tiene baterías, a ver el mini... Si trae sus baterías, vamos a sacarle las pegatinas, porque si no va a ser imposible. Saben que siempre para encender el mini tienen que sacar el protector del gimbal? vale. Viene súper bien presintado esto. ¡Eh! Madre mía. Me cargo las hélices antes de despegar, viste para sacarle el, el, el, la seguridad. Trae una seguridad del protector del gimbal para que veamos que de fábrica ha venido con esto. Pero bueno, como les digo, esto vuelve, le meten las etiquetas y te lo mandan de nuevo tiene un clic para, para quitar el soporte de las hélices, esto es muy bueno, ¿eh? esto parece una tontería, pero si ustedes no lo tienen lo pueden pedir eh, por alguna tienda barata, no quiero dar nombres porque tengo, pero hay tiendas que esto puede valer 3 euros, 5 euros, y la verdad que ayuda muchísimo a esto, a que las hélices no bailen, cuando lo vamos a guardar o lo vamos a poner, las hélices están bailando, y quieras o no, es un movimiento del motor, el movimiento de las hélices es un movimiento también de los motores, entonces mejor que no se muevan, bueno esto viene cero carga, lo que voy a hacer es cargar todo, y luego haré el tema de ver si el firmware, vuelvo a decir, me dio un fallo, el otro drone no pude hacer absolutamente nada, vale, y, y bueno, hablé con la gente de, que me lo había enviado y me, y me lo cambiaron por este se agradece porque este es mucho mejor, también es mucho más costoso, ¿no? Eh, no todo el mundo puede comprar este dron, ¿vale? a veces, bueno, llegamos al estándar, no pasa nada las baterías duran un huevo, dicen que 31 minutos, póngale viento viento lo que sea después pueden durar 28 minutos eh, para no matar el dron tampoco, ¿no? Ahí voy a cargar el mando, voy a cargar las baterías y lo que voy a volver a hacer, miren qué bonito, todo en gris, el, el Mini 1 era en negro, el mando es brutal, ¿vale? Yo ya hablé de esto en la parte anterior, por eso ahora no voy a hacer nada de eso, voy a ponerme a cargar todo y ya veremos cómo va el firmware, ¿vale? Esperemos, he visto que está el 2, el 1.2.5. Me dijo la gente de DJI que me enviaba a mi cuenta del foro la aplicación, no me la envió nunca. Llevo 6-7 días eh, me andando mensaje, me envía la aplicación, me enviaron la aplicación, me puedes enviar la aplicación, por favor me envías la aplicación, porque decían que era beta, que era una aplicación beta que habían lanzado para este fallo, pero este fallo no es que lo tenga tanta gente. Yo no sé si vino el dron con una instalación mala de los protocolos eh, dentro del sistema y me tocó justo a mí. La lotería no me toca, pero... Aquí dentro del bolso, ¿vale? Es donde trae todas las hélices. Miren la cantidad de hélices que trae. Destornillador. Trae un juego de stick por si los perdiéramos. Aunque están aquí abajo, ¿ven? Están en el mando. Vienen ahí. Lo instalan ahí. Y ahí vamos. 65%. Ahí está instalando el firmware, firmware, vale. Eh, saben que, bueno, que me han mandado este otro dron porque el primero no anduvo, no hubo forma. Traté de buscar fallos eh, del sistema en colegas, en youtubers y en amigos que tienen este, este dron. Por whatsapp. Por Telegram, por Instagram, por Facebook. Me cansé preguntando y nadie, a nadie le ha pasado lo del fallo de firmware eh, 3224. Parece que soy el único Gil al cual le pasó. Así que nada, lo que hice fue escribirle a DJI. No me han dado una contestación, está subida a mi canal. Y bueno, nada, Lo que hacemos lo que podemos. Voy a poner esto aquí, a ver si, si grabo bien Yo siempre le doy una tocadita Por las dudas a las hélices Porque esto lo hacen a mano No sé si han visto Bueno, yo estuve en alguna de estas fábricas de, No la de los drones, pero sí de los componentes Hace tiempo ya Y es todo a un nivel industrial tremendo Entonces, eh, bueno, puede haber equivocaciones Y que se te salga una hélice es una equivocación bastante grave y bastante jodida, entonces no cuesta nada eh, probar que estén bien apretados los tornillitos. Con mucho cuidado, ¿no? Esto es muy delicadito. Antes traía, por ejemplo, el Phantom, traía una especie de pinza de plástico que cogía el motor. Ya dejaron de poner eso también. La verdad que sería bueno, porque para sostener el motor cuando tenés que trabajarlo es... era muy interesante. Pero bueno, lo que trae el Morcombo es esto, que es buenísimo. Eh... Es un seguro para las hélices porque siempre quedan bailando y así podés transportar el dron de forma más fácil. Inclusive si lo querés usar como cámara, hay un soporte que no he encontrado uno bueno. Los que he visto son marca Pirulo, de una porquería. Pero hay un soporte que le podés poner para usarlo de cámara. <coughs> Yo tengo la Fimi Palm, o sea que, que lleva un, un gimbal de tres ejes y graba 4K que da igual. Pero bueno, para los que no tienen cámaras, eh, es bueno... Hacerse con el, un palo, una especie de palo selfie para poder llevar el drone si tú querés filmar. Y ahí va. Instalando, no cierre la aplicación ni apagues la aeronave. Ahora se está pasando al mando. Así está el mando ahora. vale Esos juegos de luz, el mando está cargado al 100% también. Porque para hacer esto tiene que estar cargado por las dudas. Que se haga larga la instalación porque tienen una lentitud en el, en el internet o lo que sea. Más vale que esté cargadito. Ahí está descargando todas las actualizaciones. DJI Mini 2 B01.02.0200. 50,38 MB. Se está actualizando el mando. Ya se actualizó la aeronave y se apagó. Eso lo hace de forma automática. No hay que tocar nada porque si no cancelan la, la instalación y la hemos cagado. Firmware instalado. ¿Vale? Ahí lo dio como instalado. El mando sigue haciendo alguna cosa. Vamos a darle tiempo. DJI RC1B02001200. número 1, -1200. Es el firmware actual del mando. A veces hacen algún movimiento para darle más potencia o lo que sea. Aquí tiene una pequeña marquita, pero no está bien. Eh, está titilando, yo creo que ya está pronto. Voy a dejar esta cámara... que que así que vamos a ver que si que se comporte bien vamos a darle El miramos 120 metros, distancia máxima 2000 metros RPO 100 metros porque estamos en una montaña Actualizamos el punto, lo ha cogido perfectamente Podemos ver el mapa para asegurarnos, ¿no? actualizado el punto de origen vamos a poner un poco ahí vamos a volver a actualizar el punto de origen Bien. tenemos el mapa o tenemos eh, la burbujita A mí me gusta el mapa verlo satelital para saber bien dónde estoy.